Cuando empiezas a trabajar por primera vez Adobe Illustrator, te vas a encontrar con un área de trabajo totalmente parecida a la que estás viendo en este momento. Sin embargo, no es la más profesional. Yo te recomiendo lo siguiente. Te vas acá arriba y por defecto te vas a encontrar con la opción que dice Aspectos Básicos. Pero vamos a elegir la clásica. Sin embargo, aquí vamos a dar un clic para expander todas estas opciones con las que vamos a trabajar normalmente en Illustrator. Y vamos a dar un clic aquí. ...para que puedas optimizarla. Ya que estás aquí, lo mejor que puedes hacer... ...y te recomiendo de todo corazón... ...es irte otra vez acá arriba... ...vamos a poner la opción que dice... ...Nueva área de trabajo... ...y aquí por ejemplo yo le voy a poner... ...la opción que diga Tutoriales... ...puedes ponerle tu nombre... ...depende de lo que quieras hacer... ...y simplemente vamos a dar clic en OK. Con esto ya queda configurada tu área de trabajo. Ahora si gustas... ...puedes cambiar aspectos eh, básicos... ...otra vez al aspecto clásico... Pero si quieres regresar al que has creado, simplemente vamos a elegir tutoriales. Y para cerrar este tutorial, digamos que por ahí tienes un desorden visual, que es normal cuando empezamos a trabajar con Illustrator y con todos los programas de Adobe, yo te recomiendo lo siguiente. perdón. Si ves que está seleccionada tu área de trabajo, simplemente vamos a poner restaurar eh, tu área de trabajo. En este caso será tutoriales y otra vez regresamos como si la hemos configurado al principio.